¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar sobre una noticia que vi en TikTok y es que se acabaron los fiadores en Colombia para cuando uno necesita firmar un contrato de arrendamiento. Esa es una noticia que no podía pasar desapercibida y menos en este canal en el que hablamos de temas inmobiliarios. Así que agárrense de las sillas porque se viene el futuro sin tiadores. Vamos a ver quién me sirve de fiador. Hola. Bien, una orendita. Bien, ¿y es usted? Eso, orendita, déjame un favor. ¿Cómo le son? Bien, ¿y es usted? ¿Usted es el de fiador a alguien? No, jamás. ¿A nadie? A nadie. ¿A su novio? Tampoco. ¿A su mamá? Tampoco. <risa> y es que realmente nadie quiere ser fiador de nadie en estos tiempos. Pero bueno, antes de arrancar, Quiero compartirles un pensamiento o quiero pedirles que imaginemos algo. ¿Ustedes podrían pensar cómo sería un mundo sin que se necesiten fiadores para un alquiler? Muchos dirán, oh, hijo de madre, bacanísimo porque de esa forma se alquilaría más rápido el inmueble. El propietario no tendría que pedir tanto papel, sino que le entregaría muy rápido el inmueble al inquilino y pues el inquilino no tiene que pasar vergüenzas pidiéndole al amigo, la suegra, al cuñado o al vecino que le sirva de fiador. Genial, ¿no? Pues ni tan genial. Esto es totalmente peligroso, chicos. Y este es el video que vi en TikTok. ¡Juzguen ustedes! Arriendo sin fiadores en Colombia. Esto es una realidad. Se acaba el requisito de ley de tener fiadores para conseguir un arriendo. A partir de este año 2022 y gracias a varias plataformas tecnológicas que han nacido, el requisito de tener fiadores en Colombia ya no es obligatorio. Y ojo, no va en contra de la ley 820 de 2003, que es la que nos rige en arrendamientos. Así que si su inmobiliaria le exige, dígale que no es necesario. Uno entiende que en redes sociales uno puede decir cualquier cosa como por ganar vistas, pero tampoco puede llegar y extralimitarse. Creo que es un poquito irresponsable la afirmación de decir que se acaba la obligación legal de los fiadores en contratos de arrendamiento porque esa obligación nunca ha existido. Tener un fiador o pedir un, fia un fiador es algo porque me viene en gusto, porque yo como arrendador, propietario, como inmobiliaria, quiero protegerme ante un eventual incumplimiento del inquilino, pero no era una obligación legal, eso así no existía. Así que si esa afirmación busca como generar rimbombancia de que algo era y ahorita no es, pues allí ya hay un error. Antes de continuar, quiero hacer un disclaimer, un paréntesis. Cuando yo me refiero a la palabra fiador, Cabe cualquier tipo de garante de una obligación, puede ser codor, deudor solidario, cuarrendatario. La palabra fiador es solamente una referencia. Después haremos otro video en donde aclaremos cuál de estas figuras jurídicas puede ser la más beneficiosa para el propietario para la inmobiliaria. Así que suscríbanse de una vez a este canal y activen la campana de notificaciones para cuando salga ese nuevo video. La segunda razón por la cual este tiktoker se equivoca es porque afirma que si yo como interesado en alquilar un inmueble me acerco a una inmobiliaria y la inmobiliaria me pide fiadores, supuestamente yo como inquilino o arrendador estoy en el derecho de decirles no, no me pidan fiadores que eso no es una obligación legal, para nada, si la inmobiliaria le pide pues tendrá que aportarlos. De hecho, es una gran ventaja porque si el inquilino no cumple, pues el fiador terminaría respondiendo. Pero va más allá del tema del dinero. Un fiador es el mejor aliado de un arrendador, de un propietario, de una inmobiliaria. A modo de ejemplo y para un tema de mantenimiento del orden dentro del inmueble. Una persona se viene a estudiar a la capital desde un pueblo. Tiene 20 años, el tipo encontró aquí en este apartamento un lugar para hacer sus rumbas y ya el administrador de la propiedad horizontal del condominio me está exigiendo a mí que le pague penalidad, multas por el incumplimiento al buen comportamiento de la arrendataria. Si él no tiene fiadores, pues con quién me quejo. En cambio, si él tuviera un fiador que le doliera esa multa, por ejemplo la mamá, yo llamaría a la mamá, oiga señora, le cuento que su hijo me está haciendo unas rumbas ni las berracas aquí en la casa, yo le agradezco que por favor... Me le diga a él, llámelo al orden, dígale que se mantenga un poquito como calmadito, porque si no la multa me la va a terminar pagando usted. ¿Ustedes creen que ese, esa señora bien enojada no le llama al hijo a pegarle un regaño? Y se alinea ese inquilino. El fiador va más allá del tema del dinero. Ayuda a mantener el orden dentro de un inmueble. Este tiktoker también afirma que la entrada de nuevas tecnologías al escenario del arrendamiento es lo que ha facilitado el que ahorita se alquile sin tener fiadores. Y en eso él tiene toda la razón. Yo no estoy en desacuerdo con las nuevas tecnologías. Para nada. De hecho, me aprovecho de ellas. Para poder entender este punto, es importante rememorar cómo eran las condiciones de arrendamiento desde hace unos meses para atrás. Para alquilar un inmueble, la verdad, sí era demorada la cosa. Se necesitaba que el inquilino aportara no solamente uno, sino a veces hasta dos coedores que cumplieran con unas características, unos ingresos, un patrimonio. Era complicado. Pero ahora solamente se necesita, por, estas nuevas por esta entrada de las nuevas plataformas, solamente se necesita que el inquilino cumpla unos parámetros que son fáciles de alcanzar. Eso agiliza mucho el proceso de arrendamiento y un propietario no pierde tanta plata. Pero, pero, pero, el problema está en que no se le exige ni siquiera a un fiador no para que lo garantice en el tema dinerario, sino para que lo garantice en esto del llamado al orden. Pidan un fiador porque ese fiador les va a colaborar a ustedes como cuando, por ejemplo, el inquilino abandona el inmueble. ¿Quiénes creen ustedes que va a venir a decirles, venga, yo le entrego el inmueble y hasta le pago la plata que está debiendo el bellaco, pero venga, yo se los entrego? El fiador. Ese fiador que ahorita estamos desechando por las nuevas tecnologías va a ser fundamental mantenerlo. Ya no por el tema de plata, que eso es lo bueno de las nuevas tecnologías. Es por el tema del orden. Mejor dicho, con el tema de fiadores, malo si pedíamos y también malo ahorita si no lo pedimos. Pero entonces vamos a recapitular y cómo va a ser el que nosotros nos aprovechemos de la tecnología. Las nuevas plataformas buscan que un inquilino sí tenga la capacidad para responder. Entonces, cuando buscamos a un fiador, que solamente va a ser el doliente por si el tipo se porta mal, ese fiador puede ser una persona cercana y no necesariamente tiene que cumplir con expectativas económicas. Un tío, un primo, el parcero, la mamá, el papá, la esposa. Esas personas son fáciles de conseguir para el inquilino. Solamente va a servir de garante para apretarlo si el inquilino se nos empieza a descomponer en cuanto al mantenimiento, comportamiento en el inmueble. Hablando de rememorar, es importante contarles un poquito de historia. En el pasado, de aquí unos meses para atrás, los que pedían fiadores eran las aseguradoras, afianzadoras. Ellas querían garantizarse que el inquilino, si no pagaba, pues que el co o los fiadores tuvieran como cobrarles. Pero esto era perjudicial para el propietario y para las inmobiliarias, porque las aseguradoras y afianzadoras aseguraban. Entonces, hasta que no encontraban el fiador perfecto, no aseguraban el inmueble. Y así podían pasar dos tres cuatro cinco meses esperando ese inquilino con dos tiradores perfectos. Con la entrada de las nuevas tecnologías, las aseguradoras, aseguradoras y afianzadoras dijeron, no hermano, pues entonces nosotros vamos a ser perjudicados. Vamos a hacer lo mismo. De ahora en adelante vamos a quitar a los co solamente vamos a exigir al inquilino. No es que estén innovando, realmente están adaptándose a las nuevas tecnologías porque las sacan del mercado. Obviamente la pandemia aceleró ese proceso de innovación en las aseguradoras y afianzadoras. Si ustedes son inmobiliarias, podrán comprobar que antes decían límite de aseguramiento de hasta 36 meses. Entonces uno decía, uy, qué bien. Pero dijeron las aseguradoras y afianzadoras, hombre, nosotros si no le metemos una modificada a esta vaina, no vamos a salir del mercado. Vamos a hacer lo mismo, no vamos a pedir fiadores, pero de ahora en adelante ya no vamos a responder por 36 meses. Vamos a colocarles límites de aseguramiento. Por lo tanto, caben dentro de la innovación. Esto no piden fiadores, pero si ustedes quieren que les aseguren bastante tiempo, entonces ahí sí le piden. Pueden pedirle uno o dos fiadores si quieren que le amparen no solamente por 12, sino por 24 y hasta por 36. Así que no es que haya desaparecido el fiador. Simplemente ajustaron el límite para no tener que pedirlo. Quinto y para finalizar. Ustedes dirán, bueno, Leonardo, digamos que sí. Digamos que me convenciste y voy a pedir uno o dos fiadores. Pero si esa nueva plataforma o esta aseguradora me dicen que solamente con el inquilino me basta... Y si yo le meto a uno o dos más, pues entonces luego van a decir de que yo cambié las reglas de juego y que pues no me van a responder porque el inquilino me incumplió. Ustedes le van a decir, hombre, pues ustedes no sean sapos. Ustedes simplemente, mientras que yo le firme el contrato con el gato que ustedes están diciendo que me va a responder, déjenme que yo le meta a otros dos. ¿Cuál es el problema? No se preocupen porque mientras que yo le cumplo a usted con la firma del que salió asegurado, para ustedes, cualquier otro dos gatos que aparezcan no tienen por qué importarle. Y si ustedes no le aceptan eso, pues cambien de aseguradora o afianzadora o de plataforma. Porque entonces no estamos haciendo nada. Los fiadores son muy importantes. No dejen comerse cuento de lo que están diciendo ahorita, que los fiadores ya no existen. Solamente le conviene a ellos no tener fiadores. Porque a ellos solamente les interesa la plata. Pero es del problema el que le tiene que salir a responder al administrador de la propiedad horizontal. El inquilino que abandona el inmueble. El que daña la cocina. Todos esos problemas... El fiador es el mejor cobrador que nosotros podamos tener. Antes de sacar las conclusiones, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que publicamos en este canal. Compartanlo con personas que vivan en arrendamiento, que compran, que vendan inmobiliarias, de seguro les va a interesar muchísimo. Primera conclusión, la ley no ha cambiado y no le vayan a llevar inmuebles a este man porque este man se ve que definitivamente no va a prevenir varios de los problemas que se pueden suscitar en un contrato de arrendamiento. Segunda conclusión, los problemas que surgen en un contrato de arrendamiento son más graves que solamente el tema de la plata. Los fiadores, los coadores y toda esta gente sirven como dolientes, sirven para apretar al inquilino que se porta mal, no los descarten. Tercera conclusión, las plataformas digitales, sí, las plataformas digitales sí han facilitado el alquiler y eso es beneficioso para un propietario, no tener que hacer como nos tocaba antes, esperar 4 o 5 meses a que los fiadores cumplieran las expectativas de las aseguradoras, ellas aprovecharon de eso durante muchísimos años y ahorita les tocó correr, aunque se muestren como si fueran las más innovadoras, no, sencillamente les tocó correr un poquito. Bueno amigos, y hasta aquí el video del día de hoy. Los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campana de notificaciones, que compartan este contenido, que me regalen un like. Si tienen opiniones, por favor, déjenla aquí en la cajita de comentarios. Tengo otro canal, un segundo canal, se llama Deberes y Derechos, por aquí les voy a dejar el enlace para que se suscriban. En el video que sacamos hace una semana, hablamos de qué pasa cuando se atraviesa un carro en medio de una caravana fúnebre. Les va a gustar. Así que también vayan a ese video. ¿Qué más puedo decirlos, no? O sea, que se me, me sigan en Instagram y en TikTok. Nos vemos entonces en los próximos videos de Derecho Inmobiliario. Se me olvidó también por aquí les dejo otro video sobre cinco cosas que tienen que saber sobre contratos de arrendamiento.